Hola, hola, bienvenido a nuestro programa del día de hoy Como todos los viernes a la una y media Este programa que tenemos en la serie de Construye tu propio bienestar y el día de hoy vamos a estar teniendo un tema maravilloso sobre la culpa, un tema muy polémico porque la culpa es parte de nuestra tradición cultural, nuestra tradición judeocristiana y eh, es un tema que vale la pena reflexionarlo, reflexionarlo a profundidad. Para soltar aquellos elementos de la culpa que son innecesarios y, sobre todo, que nos están haciendo sufrir de manera totalmente innecesaria. Bienvenido, mi nombre es Ricardo del Herrán, consultor y comunicador en simbología de la vida cotidiana, psicoterapeuta TREC y estoy aquí para que tengamos esta charla, diálogo al respecto de este tema de la culpa. Mitzi, saludos, qué gusto verte conectada en, aquí en Instagram. Mitzi es una gran nutrióloga, tiene unas recetas extraordinarias, se las recomiendo mucho. Nutrióloga Mitzi Tercero. Merci, saludos, qué gusto verte verte conectada de nuevo. Ya te extrañábamos de, otras, de otros momentos. Y tenemos en Facebook Lisbia María Castro. Buenas tardes, buenas tardes Lisbia María, qué gusto. Verte conectada, tan puntual todos todos los programas, excelente. Angeli Galván, bienvenida. Vecinita, ¿cómo estás, vecinita? Qué gusto verte conectada, me encanta verte por aquí. Y como siempre estamos aquí eh, viendo los temas que te ayudan a que tú construyas tu propio bienestar. Y a que tu bienestar que estamos acostumbrados a que dependa de las demás personas a que tu bienestar dependa de, eh, de que los demás hagan o dejen de hacer y de que la economía le suceda cierto tipo de cosas o que la política o que el clima y aquí la invitación es a que tú te responsabilizas plenamente tu bienestar que recuperes el control total de tu bienestar para que tú puedas generarlo con cada vez mayor independencia de lo que va sucediendo con tu familia, de lo que va sucediendo con el país, con tu pareja, con todo lo demás porque tu bienestar está en tus manos y estar bien siempre es algo que conviene trabajar y seguir haciendo y por supuesto que la culpa pues eh, que es nuestro tema central el día de hoy es algo que nos evita estar bien ¿Por qué? Porque como hemos visto en los programas anteriores, la culpa es una emoción negativa que te afecta y que al, al ser desagradable, como todas las emociones negativas, pues te resta bienestar. Es muy fácil, toda emoción que te haga sentir mal, pues te está restando bienestar, porque si no estás mal, estás bien <ríe> en una escala y, y, y en particular vamos a ver por qué la culpa eh, genera esclavitud, esclavitud al pasado a través de un juicio que estoy repitiendo yo en el presente, un juicio de valor y cómo podemos liberarnos de este juicio para asumir nuestra vida con plena responsabilidad y con la máxima libertad ese es nuestro tema del día de hoy, tema fascinante, uno de mis temas favoritos y recuerda que tenemos ya en el canal de YouTube Más de 30 programas con diferentes temas Todos diseñados para construir tu bienestar La convivencia armónica en tiempo del coronavirus Bueno, una serie de temas eh, muy útiles Y vamos a empezar con nuestra reflexión inicial te pido que te preguntes, ¿qué culpas traes arrastrando tú del pasado? ¿Qué suele suceder? Suele suceder que vamos acumulando culpas a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo vamos, eh, de repente yo me siento mal por algo que sucedió. ...y es como si agarro yo una piedra y me la echo a un costal que ando cargando... ...entonces ando cargando con este costal de, de culpas... ...y luego vuelvo a sentirme mal por algo que hice... ...ya le hablé feo a mi hijo y vuelvo a echar otra piedra... ...y se vuelve más pesada y ahí voy cargando las piedras... ...y luego eh, cometo un error en el trabajo, me regañan... ...me siento culpable y vuelvo a echarle otra piedra y ahí voy... Y cada vez se vuelve más pesado y se vuelve más pesado. Y aquí queremos hacer esta reflexión inicial... ...donde te invito a que te preguntes y nos compartas... ...¿qué culpas traes arrastrando del pasado? Déjanos acá abajo en los comentarios... ...la respuesta a qué culpas traes tú arrastrando del pasado... ...y que, y que veamos qué, eh, qué quieres hacer con estas culpas... Cómo poder mantener lo mejor de la culpa y poder transformar aquella parte que nos hace sufrir innecesariamente. Eh, Rocío, qué gusto verte conectada. Saludos. La Monival, saludos. Bárbara, qué bueno también verte conectada aquí en, en Instagram. Vero, qué bueno también aquí, maravilloso Vero, siempre tan atenta. Lao Bernal, me da gusto verte aquí otra vez. Fantástico, fantástico. ¿Y qué, qué, eh, qué culpa se encuentran ustedes? Eh, hay personas que tendemos mucho la culpa. Yo de las emociones a las que más tiendo, pues son, son la culpa también. Y esta generación de que, ¡ay! Me equivoco en algo. ¡Ay! Genero esta culpa. ¡Chin! ¡Cómo me equivoqué! Yo me acuerdo yo como, como terapeuta y... Eh, trek y consultor en semiología. Me que me costaba mucho trabajo no llegar tarde a las sesiones. Y llegaba 5 o 10 minutos tarde a las sesiones y me sentía súper culpable. Me sentía el peor terapeuta y el peor consultor del mundo. Y, y luego, pues como había empezado tarde la primera, pues la segunda empezaba, terminaba, terminaba tarde la primera y terminaba tarde las... Empezaba tarde la segunda y otra vez me sentía súper culpable. Y luego empezaba yo la tercera y, y tarde también y más culpa. Y luego la cuarta tarde, bueno, entonces es era una acumulación de culpas y casi diario. Y es algo que, que me puse a reflexionar y dije, ¿cómo puedo generar tanta culpa por algo tan menor para la mayoría de la gente? Y donde ni estoy solucionando ni estoy dejando de sentirme culpable, que esa es la gran paradoja de la culpa, que la gran, la mayor parte del tiempo la culpa no nos conduce a solucionar lo solucionable, sino que simplemente le doy vueltas a lo que hice en el pasado, me regaño, me condeno, me castigo. Y es parte fundamental de lo que le llamamos en simbología de la vida cotidiana el imaginario. El imaginario son esos condicionamientos socioculturales que traemos de nuestro pasado, que absorbemos de nuestro entorno, de nuestra familia, de la escuela, de la cultura y que es disfuncional. Por definición el imaginario es disfuncional y es mi imaginación quien creo que soy, pero que no soy. Jessica, qué gusto verte conectada y, y en, en Facebook. Si, saludos. Chedi, también siempre tan puesta, tan puesta. Y Cel, yo también ya estoy aquí. Buenísimo, Isel, bienvenida. Efectivamente, a veces nos torturamos con la culpa. Entonces, compártenos, escríbenos aquí en los comentarios eh, que, qué culpas sueles traer arrastrando del de pasado y ¿qué, qué cosas aún no te perdonas. Esto es muy fuerte, y muy importante. Porque la culpa implica que me estoy condenando algo, me estoy juzgando algo que no me he perdonado. Y que mientras no me lo perdone, lo voy a seguir sufriendo. Por eso es otra forma de hacer esta reflexión inicial sobre las culpas. Que cosas aún no te perdonas. No te perdonas. Te invito a que nos a que nos comentes, ya sabes que nos enriqueces tú al comentar en el programa eh, en vivo o posteriormente en Facebook, Instagram, YouTube y próximamente Spotify. Coméntanos cómo lo vives tú, porque es este diálogo que estamos teniendo entre todos nosotros para poder entender mejor lo que es la culpa y poder trascenderla. Y mientras, mientras vamos recibiendo algunas respuestas vamos a ver qué es la culpa la culpa la podemos ver como cuando, como cuando estamos encerrados detrás de unas rejas eh, porque nosotros mismos cuando realizamos, eh, generamos la culpa estamos emitiendo un juicio de valor y estamos emitiendo un juicio de valor donde nos estamos eh, condenando. Al condenarnos nos estamos poniendo en una cárcel, en una cárcel interna, en la cárcel interna de la culpa. Como decíamos, el imaginario, elemento fundamental eh, a trascender para construir nuestro bienestar, es policía, juez y verdugo. Y este policía, eh, eh, en la versión de la culpa, estamos constantemente buscando, este imaginario está constantemente buscando, a ver, ¿qué me juzgo a mí mismo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces como policía, ahí como mordelón, a ver qué hago mal, y cuando veo que hago algo mal, ¡ah! ahí va la mordida. Y, y entonces policía y luego juez ok, ya vi, oye, estás haciendo esto mal, estás llegando tarde con los pacientes, con los consultantes tache, tache muy muy mal, eso es imperdonable así es la culpa de exagerada a veces, cuando somos honestos y vemos la intensidad que tiene, dices, oye, pues pareciera me estoy juzgando como si estuviera matando a alguien entonces es policía, juez y verdugo, verdugo porque entonces emito la sentencia y merezco una condena, por eso eh, la culpa lleva inconscientemente al autocastigo una forma muy eh, natural de autocastigarme a través de la culpa es estarle dando vueltas a aquello por lo cual me siento culpable y estar perpetuando la emoción de la culpa entonces es como, como si fuera ahí una, una lógica medio perversa de que bueno, pues sí me equivoqué, pero ya me estoy castigando como si castigarme expiara, solucionara o me llevara a perdonar la, la culpa del pasado pero no, no, no, no eso es lo que queremos entender que la culpa es una actitud disfuncional es una actitud disfuncional porque no nos funciona porque no nos funciona a promover nuestro bienestar, no nos funciona a resolver los problemas que hay que resolver, no nos funciona efectivamente para reparar algún daño que se haya llegado a hacer, no nos funciona para poder aprender la lección, si hubo un error en el pasado, aprender la lección y poder transformarla, y, eh, y cambiar mi mentalidad. Por ejemplo, ¿no? No, no es un buen vehículo de cambio la culpa, es un buen vehículo de autotortura. Si quieres sentirte mal un rato, conecta con la culpa y es como agarrar un picayelos y clavarte el picayelos un ratito porque... Oye, voy a, voy a sufrir un ratito, voy a repasar todas mis culpas del pasado. Y agarro el picayelo y pum, pum, pum, pum, pum, ¿no? Agarro el látigo y me voy a latigar, pum, pum, pum, pum, pum. Oye, eso no le ayuda al otro, eso no te ayuda a ti, eso no le ayuda a nadie. Y por eso la culpa es como una cárcel en la que nosotros solitos nos metemos. Porque es maravilloso, es una... Eh, como nosotros solitos nos estamos funcionando como policía, juez y verdugo entonces nosotros solitos a, nos vamos caminando a la cárcel, abrimos la puerta de la cárcel, nos metemos y cerramos la puerta de la cárcel y ya estamos adentro, es algo eh, muy fuerte en ese sentido cuando lo cuando lo vemos así ¿cuándo sientes culpa? coméntanos, coméntanos ¿en qué momentos te, te gana la culpa? Romy, saludos Gusto de verte, Ángeli Galván. No me perdono no saber poner límites con mi esposo. Gracias, gracias. Pues buen comentario, fíjate, ¿no? Porque efectivamente, muchas veces, cuando estamos en esta interacción social y no sabemos hasta dónde ceder, no sabemos hasta dónde nos toca poner límites, y, y luego, pues solemos ceder en demasía, transgredir los, nuestros propios límites. Y, y eso nos puede llevar a después sentirnos culpables cuando, por ejemplo, a veces la otra persona pues es, es como agresiva o es impositiva y hoy como que para no tener conflicto voy cediendo y voy cediendo y voy cediendo y luego digo, chin, es que no puse los límites de una forma adecuada eh, debería de haber puesto estos límites soy mala para poner estos límites entonces voy sintiendo esta, esta culpa eh, con cosas del pasado ¿no? así como en el programa pasado vimos el tema de la ansiedad, la preocupación y como es una emoción que está basada en pensamientos una actitud que nos lleva la atención al futuro la culpa sobre todo nos lleva la atención al pasado eh, el tipo de pensamientos, significados que están generando la emoción de la culpa hacen referencia al pasado a veces puede ser el pasado inmediato y puede ser hoy en la mañana o hace cinco minutos pero hace cinco minutos ya es el pasado el presente es este instante donde tú estás viendo este programa reflexionando sobre la culpa todo lo anterior es pasado todo lo posterior es futuro y es también importante verlo ¿no? desde esa perspectiva, ¿por qué me autotorturo sobre algo del pasado?, ¿puedes cambiar el pasado?, ¿ok?, tal vez cometiste un error, ¿puedes cambiar el pasado?, ¿puedes meterte a una maquinita?, ¿tienes una maquinita del pasado?, como estas es de la famosa película de Regreso al Futuro, donde te subes al cochecito, le pones el, el, la, el, la fecha y el año, vas al pasado y, y tratas de cambiarlo, que tampoco sale tan bien ahí por, por las paradojas del tiempo, etcétera, etcétera. Eh, pero no puedes cambiar el pasado, no puedes cambiar el pasado. Entonces, la culpa y la autotortura que estás generando a través de la culpa, por algo que sucedió, ...pues no se va a cambiar cambiando el pasado, porque eso no se puede. Entonces, gracias por compartir, Ángel, y no poner límites con el esposo. Eh, Karen, me siento culpable cuando no estoy trabajando o haciendo algo productivo. Buen, muy buen ejemplo también, gracias, gracias por compartir. Y, eh, y, y es que vivimos en una sociedad, en un imaginario cultural... También nuestra cultura tiene su propio imaginario, que es el que vamos absorbiendo, que nos dice, sé productivo, trabaja, haz, haz, haz, haz. Y está obsesionada con la productividad y nos dice, tú vales lo que produces, tú vales lo que haces, tú vales por las actividades que llevas a cabo. Y eso, pues, genera esta culpa de que, chin, sí, no, pues es que no estoy siendo productiva, no estoy haciendo cosas. Eh, y me juzgo por eso, mal. Mala, mala persona, mala. A veces esta culpa la introyectamos, más bien siempre la culpa la introyectamos de la infancia. Y aprendemos esta culpa de tantas personas que nos dijeron, niño malo, niño malo, niño malo, a ver su mano, paz, paz, paz, paz, paz. Y ese es el juicio de valor de la culpa y donde es importante ver eso que... Distinguir, a ver, una cosa es evaluar una conducta y otra cosa es evaluar una persona. Y entonces tú puedes evaluar una conducta. Es decir, a ver, esta conducta que realizaste, esta conducta de pegarle a tu hermanito es una conducta agresiva y esa conducta agresiva te voy a pedir que no la vuelvas a repetir. Si la repites... Vamos a aplicar esta consecuencia. Porque, mira, ve, ve a tu hermanito, cómo se velo, cómo se siente él cuando, cuando le pegas. Ah, pues le dolió. Ajá, ves cómo está llorando. Entonces ve el efecto, la consecuencia de tu acto. Y por eso, pues vamos a ver una consecuencia aquí. Ya no vas a jugar con él el resto de la tarde. Y entonces yo le señalo esta, esta consecuencia. Y eh, en vez de. Generar un juicio de valor totalizador donde tú eres malo, pues como si esencialmente fueras malo. Entonces, muy buen ejemplo. Gracias, Karen. Mercy, esa soy yo. No pongo límites y luego siento rabia hacia mí misma. Exacto. Siento que ya no puedo cambiar la condición y seguiré sin poner límites. Tener tiempo libre me hace sentir culpable porque hay mucho que hacer siempre. Si leo un libro, que no sea de estudio o de trabajo gracias por el, el comentario ¿no? la rabia hacia mí misma que es como una variante de la culpa porque es este juicio y, y, me, y me juzgo a mí, me siento mal conmigo mismo y ¡ah! ¿por qué lo volví a hacer? ¿por qué volví a dejar que me pisotearan? ¿qué me pasa? ¿soy bruto o qué? ahí está el juicio ahí está ese juicio y bien importante lo que también comentas siento que ya no puedo cambiar la condición y seguiré sin poner límites, esto es, el pasado, pues ya, ya me fregué porque no lo puedo cambiar. Pero además el futuro muchas veces está implícito es de que es, que es que entonces no puedo. Entonces nunca voy a poder. Entonces estoy condenada al resto de la vida a nunca jamás poner límites. Y cuando analizamos la lógica detrás de la culpa, decimos, ay no, pues no, no está ni, ni, ni está sana, ni es lógica. Bueno, este, la lógica depende de los de los supuestos ¿no? pero digamos que en general no es lógica, no es racional no te lleva a tus objetivos no es amable es, es rígida, es dura, es totalizadora eh, Gusadio, pero no es un disparador para reflexionar y comprender, para resarcir el daño hecho que hayamos hecho hasta tal vez sin darnos cuenta muy buen comentario Gusadio. ese es justamente la responsabilidad que queremos rescatar y en la que queremos transformar esta culpa ¿qué es la responsabilidad? la responsabilidad es darme cuenta de las consecuencias de mis actos como con el niño a ver, mira, le pegaste a tu hermanito ¿qué le pasó a él? velo, sal de ti, ve al otro ¿qué consecuencias estás generando? ah, pues está llorando ¿por qué está llorando? porque le pegué ok, ve esas consecuencias eh, reflexionar y comprender para resarcir el daño no requiere la culpa, requiere la reflexión desde el potencial racional, requiere el análisis, requiere estar consciente del otro, requiere la empatía, para cu cuando la culpa tiene que ver con alguien más, para ver cuál es el efecto en la otra persona. Y eso es justamente en lo que lo queremos transformar. Y Sel, siento culpa cuando me equivoco en algo que para mí era sencillo o ya lo tenía todo perfectamente preparada preparado y sí me torturo mentalmente, exacto, qué bueno que lo ves, no y a veces esto, oye pues era sencillo, entonces cómo me equivoqué, pues qué, qué tarado soy, no y, y trato de preparar todo perfecto, Ese es el perfeccionismo es un mecanismo de defensa, que justamente lo que evita es cometer errores para no sentirme culpable, para no emitir el juicio y no sentirme insignificante. Exacto. Romy, no me perdono el no haber puesto límites a mis hijos y no haber sido cariñosa con ellos. Ahora sufro el resultado. Ah, ajá, ajá. Y Romy, sufres dos cosas por lo que nos comentas. O sea, sufres el resultado, pero además sufres la condena constante que te haces por no haber puesto límites. Pues son dos cosas diferentes. Una cosa es que estás viviendo las consecuencias de algunos actos tuyos. Y por otro lado, estás sufriendo el pasado. No estás sufriendo el presente y estás sufriendo el pasado. Entonces no te perdonas. Y esto, es, y esto es importante porque luego sentimos es que no puedo perdonármelo porque como que si me lo perdono entonces es como si no le diera importancia o como si no hubiera sucedido. No, no, no. Claro que sucedió. Claro que lo analizo. Claro que lo veo. Pero también no lo puedo perdonar. También no lo puedo perdonar. ¿Cuánto tiempo necesitas seguir autotorturándote antes de que te perdones? Porque el pasado no lo puedes cambiar. Entonces, tú podrías seguir otros 40, 50 años autotorturándote. Oye, y que no se te olvide, ¿eh? Y que ningún minuto del día se te olvide. Entonces, no te vayas a distraer. Tú mantente en la autotortura. No se te olvide. Entonces, pues sí, desde esa perspectiva, hay que a vale la pena abordarlo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Es el, por, ¿cuál es el tema de la culpa? y aquí vamos a ver un esquema del curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana del de conocimiento de uno mismo eh, cómo crear la paz interna y la realización personal que es fascinante es un esquema maravilloso que, eh, al que quiero hacer referencia donde exploramos los tipos de juicios hay diferentes tipos de juicios hay juicios de valor hay juicios de recomendación y hay juicios de hecho aquí estamos hablando la culpa, el tipo de juicio que emite es un juicio de valor este juicio de valor que eh, es un juicio de valor que también se subdivide en tres tipos, los juicios epistémicos donde digo es verdad o es falso los juicios estéticos donde digo es bello o es feo y los juicios morales donde digo está bien o está mal soy bueno o soy malo la culpa hace referencia a este tipo de juicios estéticos de, perdón de juicios de valor éticos en los cuales yo emito este juicio de valor de una forma normalmente totalizadora eh, y en un tipo de pensamiento eh, polar, donde digo, solo la evaluación que estoy haciendo, el juicio que estoy haciendo, solo acepta dos opciones, bueno o malo. O eres buena mamá o eres mala mamá, o eres buen hijo o eres mal hijo, o eres buen trabajador o eres mal trabajador. ¿Y cuál es el problema con este tipo de juicios? El problema es que, eh, número uno, evaluar algo tan complejo como la conducta humana... ...y solo dar opción a dos posibilidades, pues es como, oye, ¡qué complejo! ¿Cómo puedo evaluarme yo si soy buen hijo o mal hijo? Y solo hay dos opciones, es como si te hicieran una retroalimentación en el trabajo... ¿No? y en estas evaluaciones 360 ¿qué hacen y en vez de entregarte un reporte completo con recomendaciones solo te entregan una hojita donde dice mal trabajador, mal trabajador, touch o buen trabajador, buen trabajador ¿no? y esa es una totalización de algo sumamente complejo es como preguntarme oye y la realidad es blanco o la realidad es negra bueno, bueno, la realidad tiene una gama magnífica y fascinante de diferentes colores y que este tiene eh, verdes, rojos, amarillos, grises eh, toda la gama que tiene la realidad y no podemos decir que la realidad es blanca o la realidad es negra igual cuando nos evaluamos a nosotros o evaluamos una conducta en particular oye, ¿cómo soy como trabajador? bueno, pues tengo estos lados fuertes tengo estos lados débiles, tengo estas áreas de oportunidad mínima, un foda, ¿no? Este, fortalezas, oportunidades, debilidades. Eh, entonces, Yamil, saludos, qué gusto. Qué gusto verte. Hace tiempo que no, que no nos comunicamos. Qué gusto verte por aquí. Y, y por eso, estos juicios de valor no solo son una sobresimplificación de nuestra conducta sino que muchas veces no están dirigidos a nuestra conducta, sino a mi ser y, y estoy evaluándome como ser humano ¿soy bueno? ¿soy malo? ¿hago bien o hago mal? si hago mal, soy malo si hago bien, soy bueno y la intensidad de la emoción va a ir acorde con el juicio si yo digo soy ¡qué mala persona soy! ¡pum! oye ...estoy diciendo que mi esencia es maldad... ...¿cómo voy a sentir? Pues fatal... ¿Qué cosa, ...qué cosa más fuerte... ...y además si soy mala persona... ...del verbo ser... ...quiere decir que he sido malo... ...que soy malo y que seguiré siendo malo... ...porque es mi esencia ser malo... ...qué cosas, qué cosas... ...ese es el problema de el, algunos... ...porque nos podríamos ir mucho más allá... ...de los juicios de valor éticos que son bipolares, que solo aceptan dos opciones y que implica esta carga emocional intensa. Esto está mal, esto está bien. Y, y eso, pues es la tortura que genera, es enorme. ¿Qué conviene hacer frente a eso? Que frente a estos tipos de, de juicios de valor éticos, de bueno o malo, que son sobresimplificaciones, conviene... Movernos hacia juicios de hecho. Los juicios de hecho son descripciones, descripciones de la realidad. Cuando tú eh, le estás a un niño, y le, en vez de decirle, niño malo, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? Ahora, a ver, dame la mano, y de, ahora yo te voy a pegar. A ver, ¿qué se siente? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Es además de que le estás dando el mal ejemplo, el pésimo ejemplo de eh, hacer lo que le estás diciendo que no haga el, el, en vez de niño malo puedes hacer una descripción específica mira, ¿qué sucedió? ¿qué hiciste? le pegaste a tu hermanito físicamente fuiste y le pegaste oye, le diste una patada a tu hermanito le aventaste un juguete a tu hermanito ese es un juicio de hecho ese es un juicio de hecho objetivo una descripción de lo que sucedió y te invito a hacer ese ejercicio de que transformes el juicio de la culpa ahorita en, en, toma una de las culpas que evocaste en la reflexión inicial que hicimos al inicio del programa y pregúntate, a ver, ¿cuál es este juicio que me estoy diciendo? este juicio de valor ético, bueno, malo y ¿cómo lo transformo en una descripción sofisticada? aquí es cuando puedo decir, oye, la realidad pues no es que sea blanca o negra la realidad es que es pues ...tiene una serie de matices de colores... ...y yo puedo decir... ...no, bueno, es que... El, ...esta plantita tiene un verde oscuro... ...con toques amarillos... Uh -huh. eh, ...y bueno, eso ya me da mucho más información... ...es mucho más realista... ...una descripción más sofisticada del de hecho... ...por ejemplo, decíamos que cuando yo llegaba tarde... Pues no solo a las consultas y a las terapias, sino a otros lados, así me sentía fatal y me decía, eres el peor terapeuta, eres el peor consultor. Voy a ver, descripción del hecho, hoy llegué 8 minutos tarde para mi consulta, para mi primera consulta, para mi segunda consulta 10 minutos, empecé 10 minutos tarde, para mi tercera consulta empecé 7 minutos tarde y puedo hacer una descripción de los hechos. ¿Qué pasa con la emoción? Simplemente cuando transformo una... Lo transformo en una descripción de los hechos. La emoción se reduce. Porque entonces ya no es soy el peor. Ajá. Es... Llegué 8 minutos tarde. Okay. ¿Ok? Ese es el hecho. Ese es el hecho de lo que sucedió. Y entonces te invito a hacer esto y compartirnos. A ver... ¿Cómo puedes esta culpa transformarla en una descripción de hecho? Y te leo. Tenemos algunos comentarios aquí todavía sobre lo anterior. No podemos cambiar el pasado. Pasado, no. Chedi, siento culpa cuando no completo mi trabajo. Y ahora entiendo que no todos los días son iguales. Y trato de organizarme para que me alcance mi energía. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería aquí el juicio? chedi, mala trabajadora mala trabajadora y, y cómo podrías describir el hecho ok, el hecho puede ser de que el día de hoy me propuse ciertos me puse estos cinco objetivos en el trabajo y cumplí estos, de esos cinco cumplí tres objetivos en el trabajo ¿Qué diferencia, ¿no? el impacto emocional es muy diferente sí, win durante mucho tiempo me culpé porque terminó mi matrimonio y por todo lo que conllevó eso. Ajá. Fíjate que gracias por compartir un tema tan fuerte y tan importante, porque muchas veces sentimos que terminó mi matrimonio y, y emito un juicio enorme. Como es un tema que suele ir culturalmente muy cargado, entonces soy mala, ¿no? Muchas personas en, en, en terapia, en, en cursos me han dicho es que yo no sirvo para las relaciones... yo creo que yo no sirvo para... yo soy mala para las relaciones... no o me han dicho en otros momentos... pues creo que soy mala persona... esto de las relaciones no, no me funciona... y puede generar una culpa inmensa... en vez de una descripción mucho más clara... que por ejemplo... para analizar la terminación de un matrimonio... pues simplificarlo en una palabra soy mala o hice mal, pues es una sobresimplificación inmensa, habría que hacer un análisis bien específico de los hechos, qué sucedió, qué características mías llevaron a eso y qué es lo que quiero hacer a partir de ahora ¿no? y qué es justo lo que nos lleva a nuestra siguiente eh, visión en qué es en lo que queremos transformar el, la culpa. ...abordando este aforismo... ...maravilloso... ...de simbología de la vida cotidiana... ...uno de mis favoritos, y no mi favorito... ...los problemas... ...no son para sufrirse... ...los problemas son para... ...resolverse... ...y... ...oye, pero pues es que... Eh, ...mi matrimonio pues ya terminó... ...no lo puedo resolver, ok... ...entonces si no tiene solución... ...no es un problema... ...si no tiene solución... Es un hecho. Y frente a los hechos, ¿qué puedo hacer? Pues puedo emitir el juicio y sufrirlo. Porque cuando yo emito el juicio, yo lo sufro. Y lo vamos a ver que también aplica para otras personas. Cuando yo juzgo a otros, pues también lo estoy sufriendo yo. Pasa sobre todo con el enojo, que es el otro lado de la moneda de, el, de la culpa. La culpa es el juicio a mí mismo de valor eh, categórico, estoy mal, hice mal y el enojo es el juicio de valor categórico a la otra persona hizo mal, la otra persona es mala la otra persona hasta hay expresiones ¿no? es una basura imagínate el, el tamaño del juicio de valor, es una basura eh, entonces ese es eh, el, el tema y, y, y cuando, ¿cómo aplicamos esto para el pasado? pues que si el problema continúa entonces quiero analizarlo y entender por qué sucedió ¿no? o incluso, oye, terminó mi relación me conviene hacer el análisis de qué errores pude haber tenido yo en el pasado para poder solucionarlos ok, ahí es donde se transforma la culpa en responsabilidad cuando dejamos de darle vuelta a a la culpa de manera ociosa y pasamos a un paramos la culpa, le digo a la culpa ¡alto! ¡alto! es como si tuviéramos un diablito este, aquí eh, junto a nosotros, con un trinchete, así picándonos, picándonos picándonos, ¿no? y entonces volteo y digo ¡alto! ¿no? y pa lo aviento, lo quito lo, lo guardo, lo hago a un lado lo que sea eh, y digo, no, a ver, espérate ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Qué es lo que me conviene hacer? ¿Qué es lo consciente? Pues vamos a hacer un acto reflexivo. Vamos a utilizar el potencial racional para poder entender qué es lo que sucedió. Para, para poder evaluar si yo cometí un error. ¿De acuerdo a qué es un error? Bueno, pues cuando me planteo un objetivo y no llego al objetivo, aquello que me evitó llegar al objetivo, pues es un error. Entonces, cometí errores, todos cometemos errores digo, o sea, faltaba más, eh, pero vale la pena eh, insistir en él todos cometemos errores, y esos errores eh, nos llevan la comprensión de esos errores es lo que nos llevan a incluir el aprendizaje entonces tenemos aquí, aplicando esta visión de el resolver lo resolvible me encanta esta frase, resolver lo resolvible, resuelve lo resolvible, resuelve lo resolvible, hay algo que, eh, de lo cual te tienes que responsabilizar, hay una consecuencia de tus actos en el presente de lo cual te tienes que responsabilizar, aquí es donde generas esta reflexión, aquí es donde lo piensas, lo consideras, dices a ver, ok, cometí un error, posiblemente hay esta consecuencia ¿cómo me responsabilizo de esa consecuencia? en el presente para empezar, oye ¿sabes qué? ayer a mi hijo le grité a mi pareja, le grité a mi hermano a mi, a mi, a mi papá a quien sea, ayer me enojé, le grité y te dije que eras una basura de persona o te dije que eras un egoísta inconsiderado y eh y ahora me siento culpable ¿hoy hay algo que reparar? bueno pues es muy honesto y muy responsable ir con la persona y decirle oye ¿sabes qué? lo siento lo siento porque ayer me enojé me dejé llevar por el enojo y te agredí te dije que eres super egoísta todo el tiempo y, y no, no es todo el tiempo nada más es la mitad del tiempo ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya estoy matizando ahí la, la realidad. O no, tiene ciertas conductas egoístas, efectivamente, como todos, como todos, pero entiendo ahora que lo que dije pues no aportaba, que simplemente fue una crítica, que fue un juicio a la otra persona, y que el enojo tiende mucho a eso, el enojo tiende a los juicios y a la otra persona, y eh, contra... Y cuando se me baja el enojo, entonces ahora me juzgo yo. Y por eso es el otro lado de la moneda. Vamos a ver la cien semana el enojo queda muy bien para hacer la transición hacia el enojo. La cien eh, la semana Entonces siento yo esa culpa. ¿De qué me tengo que responsabilizar? Ah, pues voy con la otra persona. Oye, mi hijito, mi hijito de tres años, le, le grité y le di un manazo porque le pegó a su hijo. Llego con mi hijito. Oye, ¿sabes qué? lo siento mucho, ayer me equivoqué qué bonito, ¿no? es llegar con una persona y decir, oye, me equivoqué pues ¿por qué nos equivocamos? todos nos equivocamos no ¿te gusta cuando a ti llega alguien y reconoce su error y te dice, me equivoqué? bueno, pues tú puedes hacer lo mismo oye, ¿sabes qué? me equivoqué, padrísimo Ok, ¿en qué me equivoqué? y ahí es donde se requiere el proceso de reflexión me equivoqué porque me enojé, no manejé mi enojo, te di un manazo haciendo aquello que yo no quería hacer haciendo aquello que te dije que no se hace que no es respetuoso y adecuado hacer y además la forma en que lo hice fue de manera agresiva lo siento mucho, lo siento mucho uh -huh. si el otro te perdona o no te perdona ese depende de la capacidad de perdón, de comprensión y de empatía de la otra persona la bien que la otra persona tenga integrado la concepción de que los humanos nos equivocamos y que es natural porque los humanos nos equivocamos y mucho <ríe> y todo el tiempo <ríe> o sea nos ponemos objetivos tenemos, queremos hacer ciertas cosas y pues, nos equivocamos constantemente entonces esta eh, me equivoqué en la bien que el otro tenga integrado la noción del error en esa medida eh, va a decir ah pues mira ...gracias por reconocerlo... ...gracias por reconocerlo... ¿no? ...y, y los hombres también lo podemos hacer... Fíjense. ...fíjense... ...como que de repente por el imaginario cultural... ...a los... ...a muchos hombres les cuesta trabajo... ...ese... ...ese tema de... ...como si, si acepto un error... ...entonces voy a perder credibilidad... ...o voy a perder... ...no sé... ...son cosas... ...este que tenemos... ...pero no, al revés... ...oye, ganas credibilidad... ...pues... ...ganas credibilidad y honestidad... ...entonces en la responsabilidad es uno ¿qué tengo que hacer para resarcir algún daño, algún elemento alguna equivocación alguna crítica no como yo cuando llegaba con o llego o me conecto con mis pacientes más tarde es oye, ¿sabes qué? discúlpame discúlpame por... si viene al caso discúlpame esta vez se me hizo aún más tarde discúlpame, llegué 15 minutos tarde me sucedió una serie de cosas, lo siento mucho, estoy arrepentido. Eh, incluso a veces, no, por ejemplo, pues eh, con el ejemplo de llegar cinco minutos tarde, también es como que bueno, pues para la mayoría de la gente en la Ciudad de México llegar cinco minutos tarde, pues es bastante, bastante frecuente. Incluso pues los pacientes, los consultantes a veces también pues llegan cinco minutos tarde y a veces es como, bueno, ¿qué tan grave es realmente lo que hice o no? Para mí, pensándolo de forma objetiva, independientemente de lo que me esté diciendo la otra persona... ...o el drama que me esté armando la otra persona. Y, y entonces es número uno, ¿no? Es resarcir los daños en caso de que haya. Eh, número dos, realizar el aprendizaje, aprender a ver qué estoy, qué aprendí de aquí, de esta experiencia... De cada experiencia en la vida podemos aprender muchísimo, muchísimo. Y entre más lo reflexionas, más lo puedes aprender, más lo puedes integrar. A mí me gusta preguntarme, ¿cómo puedo hacerle para disminuir la probabilidad de que vuelva a cometer el mismo error en el futuro? Me gusta verlo de esa manera porque luego pues, vuelvo a cometer el mismo error. Pero ¿cómo le hago para disminuir esa probabilidad? para en un proceso de mejora constante, de aprendizaje continuo, lo puedo ir integrando. ¿no? Y entonces me voy al pasado, pero para analizarlo, para describir los juicios de hecho, reflexionar qué puedo hacer mejor, cuál es mi ventana de oportunidad, y poder, y poder eh, eh, responder de otra manera. ¿no? Y eso es eh, muy importante el, el abordarlo, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que queremos abordar y tenemos a Gus Audio que nos dice, si ¿Sí puedo cambiar el significado del pasado para disolver y trascender los nudos que haya creado. Exacto, no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el significado del pasado. Uh -huh. eh, Romy, por eso busco ahora la manera de cómo vivir el presente, mejorando las relaciones con mis hijas con mi esposo ya sané la relación excelente porque el resultado o lo que yo puedo reparar, mejorar pues no es el pasado es el presente y si no pusiste límites en el pasado, si no pusimos límites en el pasado eh, entonces puedes poner límites en el presente en la bien que tú comprendas ¿Cuál fue el error en el pasado? No solo que no pusiste límites, por ejemplo, sino ¿por qué no los pusiste? ¿Cuál es la razón profunda por la cual no lo hiciste? Que es todo un tema, el poner límites, que tiene que ver con la asertividad, con la seguridad, con la confianza, con las habilidades de comunicación, con la claridad mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de... ...de temas complejos... ...en esa medida... ...ah pues mira... ...fíjate... ...no pongo límites... ...porque me da miedo... ...que si pongo límites... ...la otra persona... ...se vaya a sentir... ...me vaya a juzgar... ...como mala persona... ...y me deje de querer... ...o se aleje... ...o se vaya... ...ah ok... ...entonces ahí... ...está el error... ...¿cómo puedo yo repararlo? ¿No? ...oye pues es que... ...lo que me preocupa... ...es sentirme culpable... ...si pongo límites... ...y el otro se enoja ah, pues mejor pues trabajar en mi culpa para no sentirme culpable y para poner límites claros y asertivos eh, y que pueden ser incluso acuerdos dialogados con la otra persona ¿no? por ejemplo Georgina, no sé llegar tarde es una falta de respeto para la gente ¿así es? hasta cierto punto ¿en qué sentido? pues por ejemplo en o, o temprano o tarde pues no es tan claro si llegas 30 segundos tarde, o un minuto tarde, o cinco minutos tarde, ¿dónde pones ahí el límite? Y ahí es donde el diálogo con la persona, pues ahí puedes entender qué lenguaje estás hablando, porque... Hay personas que puedes llegar media hora tarde. Para mí que lleguen dos horas tarde no es una falta de respeto. Es una falta de organización del tiempo de la otra persona. <ríe> Porque sí es como yo lo elijo significar. Sí es una desconsideración claramente por la otra persona. ¿Qué tanto dejes que eso te afecte? Eso depende cómo lo signifiques y cómo lo proceses. Entonces, pues conviene ver... Por ejemplo, hay amigos que yo sé que siempre llegan media hora, una hora, una hora y media tarde. Y ya los conozco y ya no lo tomo personal. Porque sé que no es personal, sé que son desorganizados en sus tiempos. Eh, y por eso la, el diálogo, la comprensión, la empatía nos puede llevar a generar acuerdos. Oye, ¿sabes qué? pues este, Somos esposos, estamos de acuerdo que en un plazo de 5 o 10 minutos es suficiente o no o sea es que yo tengo un tema con la puntualidad te pido por favor que seas súper puntual porque si no eres muy puntual yo me exaspero y a mí me parece una falta de respeto Ah, ok perfecto entonces qué bueno que me lo comentas para tomarlo en cuenta y actuar de esa manera mm. Lisbia, yo siento culpa cuando veo tanta gente sufriendo en su economía o en su salud o en sus pérdidas y que mi familia y yo estamos con salud con todo gracias a dios Sí, Gracias a Dios, Lisbia. Y fíjate qué forma tan interesante y particular de la culpa. Porque, pues tú, no, ¿tú qué estás haciendo? Tú no estás haciendo nada malo por usar el lenguaje mismo de la culpa. ¿no? Es como, pues por qué tú tener y que el otro no tenga va a tener que generar culpa. ¿La culpa le sirve a los que no tienen? ¿La culpa le sirve a los que están enfermos? no no. y tú podrías convertirlo en responsabilidad es decir, a ver somos tú el responsable número uno de ti de tus hijos menores de edad de hay una corresponsabilidad con eh, la pareja con la familia puede haberla y, pero puedes tú extender esta responsabilidad a todos tus hermanos y puedes tú generar una donación. Eso sí, la culpa no ayuda, la donación se sí ayuda por, en términos económicos. Y Entonces esta donación la puedes realizar desde esta responsabilidad fraternal con el resto del mundo. Y entonces eso, eso puede ser muy útil. Entonces en vez de generar culpa, genero, pongo mi granito de arena para la solución. Elin gracias Ricardo me encanta tu claridad y excelente explicación gracias me amplías mi percepción en este tema que tenía rato de no reflexionar y claro que vivo mis culpas sí, sí, sí es que las culpas como, como nos dan lata me llegué a sentir culpable porque mi hija es bisexual yo pensaba que algo había hecho mal en su educación gracias por compartir sí, eso pasa mucho ¿no? soy mala madre es algo que nos pesa mucho sobre todo en las culturas latinas, de chines, que soy mala madre. ¿Qué sucedió? no ¿Qué hice porque salió mal mi hija? Que eso implica naturalmente un juicio a la bisexualidad, pues como si eso fuera algo malo. Pues no, ya sabemos que esa es una orientación sexual, que tiene eh, partes eh, tendencias genéticas y partes decisiones personales que pues no tienen que ver con la con la educación y, y además eh, es, es buen ejemplo en ese sentido ¿no? de que he hecho algo mal en su educación gracias por, por compartirlo ya te perdonaste Eli ya te perdonaste totalmente porque esta reflexión es bien bonita cuánto tiempo más te quieres seguir autotorturando hasta que te perdones sueltes el pasado te responsabilices del presente y te des, te comprendas, te des esta empatía. La, la culpa es mucho una falta de empatía, es una falta de comprensión de mí mismo, es una falta de comprensión de la naturaleza de la vida, de la naturaleza del ser humano y de que cometemos errores y de que a partir de esos errores es que podemos ir aprendiendo. Es una comprensión de, de que la vida nos enfrenta a retos frente a los cuales a veces no sabemos bien qué hacer y hacemos pues lo que podemos. Toda la vida has hecho lo que has podido. Luego en retrospectiva, eh, ah, no, bueno, pues sí, claro, es que a los 15 años cometí un error y me fui de mi casa. No, pues ahora a los 45 años ya sé que fue un error. Pues sí, claro, pero pues... En ese momento, a los 15 años, pues pensabas como una persona de 15 años. Y lo mismo a los 20, lo mismo a los, a los 30. Y esa es una falacia del pensamiento eh, donde en retrospectiva digo, ay, pues claro, con lo que yo sé hoy y las consecuencias como ya las conozco, pues entonces eh, debería de haber hecho algo diferente. Pero en su momento no tenía los elementos para poder saberlo. Por eso ese análisis es válido y es útil hacerlo. Gaby, hola. Disfruta la playita. Nancy, qué gusto leerte también. Pero, la culpa se cura con darme la fuente de comprensión. Así es, comprensión. Justo como decíamos, cuando me comprendo, me dejo de juzgar. Cuando te juzgas, no te comprendes. Cuando juzgas al otro, no lo comprendes. Qué fuerte conocimiento y amor ¿Sí? y la culpa se cura sobre todo con el perdón con el perdón con el perdón libero ese juicio y comprendo que hice lo que pude hice lo que pude con lo que tenía me perdono me acepto, me comprendo me amo y suelto ese saco eh, gigante pesado de todas las piedras de culpa que traigo arrastrando. Ana, Ana, qué gusto leerte. Ana, Arismendi, hace mucho que no sé de ti. Maravilloso, qué gusto, saludos. Mm. Eh, Romy en Facebook. Gracias, y los problemas son para resolverse. En esa búsqueda estoy resolver cómo mis hijas ya son adultas, 33 y 26 años. Con todo esto sé que hay solución. Así es así es, y pues sí, ahora ya ellas son responsables de su vida, y pues los errores que pudiste haber tenido en la educación con ellos, en dados de, en caso de, de llamarles errores, a veces ni siquiera son errores, sino que hiciste lo que pudiste en su momento, eh, pues hiciste lo que pudiste y ahora a ellos les toca responsabilizarse, plena y absolutamente de su propia vida, ya no a ti, eh, y esas excusas de que, ay, es que tu mamá en el pasado por tu culpa. No, no, no, no, no, no. no Resuélvelo, ponte a ver programas de construir tu bienestar con Ricardo Lerrán y deja de echarle la culpa a tu mamá y a los demás. <risa> eh, y esa es otra cosa muy importante, otra gran trampa de la culpa en la que solemos caer, que es, oye, me atribuyo la responsabilidad del otro, me siento culpable porque el otro está enojado, ¿no? Algo que me pasaba a mí mucho. Se enojaba a alguien y yo. ¡Ah! Si se enoja el otro es porque yo debo de tener la culpa, porque yo hice algo mal. No, pues no, pues a veces se enoja el otro porque se enojó. Eh, y entonces me atribuyo yo la responsabilidad emocional del otro. Igual aquí con los hijos de 33 y 26 años me atribuyo yo su, su, su bienestar y si no están bien, pues es mi culpa. No, no, no, ya a partir de los 18 años ya les toca a ellos construir su propio bienestar y resolver los temas pendientes emocionales que tengan, ¿no? Y, y eso es bien importante, ¿Qué, ¿qué difícil es eso? Nos cuesta trabajo responsabilizarnos de nuestras emociones y nos cuesta trabajo marcar el límite para dejar que el otro e invitar al otro se responsabilice de sus emociones. Porque tu responsabilidad son tus emociones, la responsabilidad del otro son sus emociones. Uh -huh. Claro, nosotros podemos tener conciencia del impacto que tienen mis conductas en la otra persona eh, y ser considerados empáticos, comprensivos al respecto y realizar ciertas acciones a su favor, pero eh, no es eh, Responsabilidad tuya. Hoy es que me siento mal por tu culpa, me hiciste enojar. No, pues yo, yo, yo no tengo como el control sobre tus emociones. Imagínate, tú tienes control sobre tus emociones, al menos potencialmente. Sandra Liliana, qué gusto saludarte. Mercy, responsabilízate. Mira los programas de Ricardo. <risa> sí, sí, sí. Que por cierto, pues si creen que alguien se puede beneficiar con este programa. Pues mándenselo, por favor, a esas personas que saben que los atormenta la culpa y que quieren escuchar, mándeles este programa, los anteriores. Vamos creando nuestro bienestar de forma individual y apoyándonos de forma conjunta en esta responsabilidad humana. ¡Qué bonito, una responsabilidad humana! Y podemos apoyarnos mutuamente eh, como seres humanos. Ángeli, es extraño, me siento culpable cuando exploto y ofendo a mi esposo. Pero a veces siento, no le importa, como si estuviera sordo y mi enojo no le afectara, me ignora y sigue este círculo. Continúo como si nada pasara, pero hay un daño de mucho tiempo. Sí, suena que hay una complejidad ahí y en, en la relación, como suele haber en, en todas las relaciones, en relaciones de pareja, relaciones de pareja más largas. Y, y ese es un buen ejemplo también, como vamos a ver la en el siguiente programa como el enojo tampoco es buena gente de cambio como en este caso, ¿no? y me enojo y le digo y, y no cambia él el tema que estamos viendo y yo no cambio el tema que yo estoy viendo, eh, eh, entonces pues tampoco ayuda y el sistema de culpa, enojo se puede mantener sin generar ningún cambio y sigue este círculo ...continúa como si nada pasara... ...pero hay un daño mucho tiempo... ...y eso es lo que conviene ver... ...a ver con daño a qué te refieres... ...qué emociones hay allí... ...qué emociones tienes tú... ...acumulados... ...con este daño... ...cuando hablamos de un daño... ...normalmente hablamos de... ...emociones que yo traigo... ...arrastrando del pasado... ...y que son emociones que vale la pena abordar... ...que vale la pena sanar... ...que vale la pena poner sobre la mesa... ...y, y sanarlas... ...y también... Tiene que ver muchas veces con abordar ciertos temas con la otra persona... ...y decir, oye, a ver, los problemas no son para sufrirse ni para discutirse... ...son para solucionarse. A ver, mi amor, vamos a sentarnos a ver... ...este tema, mira, yo tengo este tema, lo he pensado mucho, ya lo reflexioné... ...ya lo pensé, creo que estoy haciendo esto que podría ser diferente. ¿Tú podrías hacer esto diferente? Y entonces realizas una solicitud, tenemos ahí varios, varios programas en el canal de YouTube sobre el tema de la comunicación constructiva y entonces generar estas solicitudes asertivas para la otra persona y, eh, y busco solucionar, busco solucionar lo solucionable pero si me dejo llevar por mi culpa me agredo la culpa es autoagresión la culpa es autoagresión la culpa es autoagresión tan importante que lo repetí tres veces <risa> Y el enojo, la, el enojo tiene la agresión con el otro. Si no lo manejo adecuadamente, tiene la agresión con el otro. Y solucionar, solucionar y agredir, no ayuda a solucionar, empeora normalmente las cosas. Entonces nos nos eh, acercamos al final de nuestro programa. Vamos a abordar los últimos comentarios. Pero no quiero dejar de invitarlos a. Eh, parte de lo que vimos el día de hoy está basado en este maravilloso curso de semiología de la vida cotidiana y quiero invitarlos a esta reflexión final que eh, te puede ayudar ¿cuánto tiempo quieres torturarte todavía con tus culpas? tú elige puedes decir a ver, a ver, una semanita más y ya me torturo una semana más y ya. O quieres sentir esta libertad. La libertad de la responsabilidad. Y dos. ¿Qué has aprendido de tus errores en el pasado? Transforma esas culpas en aprendizajes. Fíjate, me gusta esa frase. Transforma tus culpas en aprendizajes. En responsabilidad. Y vas a sentir esta libertad, la libertad del pasado, de, de los juicios del pasado. La libertad de no estarlos cargando. La libertad de tener la ligereza de los aprendizajes. La libertad de la sabiduría, de saber que puedes manejar mejor las situaciones futuras. Es una libertad muy, muy agradable. Y terminando... Eh, te quiero invitar a los programas, ya tenemos como comentaba muchísimos programas en el canal de YouTube Ricardo de herrán Ahí me encuentras, puedes seguirme para que te lleguen las notificaciones cuando hay nuevos elementos. Deja tus comentarios ahí también y los estoy respondiendo. Y por último, quiero darte estas grandes noticias donde voy a estar dando próximamente más información sobre el curso básico de semiología de la vida cotidiana donde vamos las herramientas fundamentales de cómo resignificarnos que se llama el conocimiento de uno mismo, cómo crear paz interna y realización personal y como siempre lo acompaño con un taller práctico donde vamos a ir de la mano para que tú te conozcas y transformes tus actitudes tóxicas. El tema central de semiología es las, cómo transformar actitudes disfuncionales como la culpa en actitudes funcionales como la responsabilidad. Y de esa manera generar el bienestar. Entonces te voy a estar dando más información. Ya tenemos las inscripciones abiertas. Pero quiero compartirte esas grandes noticias. Es un curso fantástico. A mí me, me encantan. Me encanta. Y. Eh, Vamos a, pasar, a continuar con nuestras preguntas, ahora sí hemos estado abordándolas a lo largo de todo este tiempo, vamos a ver los últimos eh, comentarios que tenemos aquí, que en esta plática tan rica que tenemos eh, reflexionando sobre el tema. Usaudio. el material que tenemos para trabajar es nuestra propia vida y es adecuado responsabilizarnos para poder conducir y encontrar rutas de salida para dejar esos hábitos disfuncionales. Gracias por tu gran cátedra funcional. No, buenísimo, Gusadio. Como siempre, me encanta la claridad con la que aportas tus comentarios, con la que señalas la ruta de salida de, de una forma muy sintética y muy precisa. Muchas gracias, como siempre, Gusadio. Romy, quiero sentir la libertad de la responsabilidad de mi persona. Ese Fantástico, fantástico, qué bonito, ¿no? El, el anhelo de quiero soltar la culpa y deseo sentir la libertad de la responsabilidad. ¡Wow! Porque la responsabilidad no la queremos sentir como algo pesado. O sea, la responsabilidad tampoco es son el saco de 500 piedras que ando cargando, no, no, no la responsabilidad implica el, la claridad de qué es lo que quiero la claridad del compromiso con lo que quiero, conmigo mismo para empezar con mi bienestar y con mi ligereza, con las personas de mi alrededor, el, mi responsabilidad con las personas de mi alrededor, porque con lo que te responsabilizas es con lo que te comprometes y la manera en que te defines en lo que te responsabilizas es en lo que vas profundizando y vas generando mayores resultados entonces está maravilloso felicidades Romy por querer sentir la libertad y la responsabilidad de tu persona y, y fantástico con esto llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias por tu atención como siempre y felicidades por responsabilizarte de construir tu propio bienestar al atender estos programas, al realizar las reflexiones y como siempre te invito a llevarlos a la práctica, a tu vida cotidiana y a darte cuenta de las culpas, darte cuenta del juicio que está implícito, transformar el juicio de valor eh, ético en un juicio de hecho, descriptivo, en contra del aprendizaje, resarcir el, el daño en el caso en el que lo haya y disfrutar de la libertad, de la responsabilidad. Y te veo en el siguiente programa para ver el otro lado de la culpa, que es el enojo. Cuando el juicio no va hacia mí, sino el juicio va hacia la otra persona. Merci, gracias, gracias a ti. Y eh, ha sido un placer estar aquí contigo. Te veo en el siguiente programa.